Para muchos la salud en Colombia es un juego, un juego en el que unos pocos ganan y el resto de la ciudadanía, ustedes y yo, perdemos. Pero gracias a la vida, hoy en día no tenemos que esperar a que la FM, Semana, Caracol, El Tiempo, RCN y todos estos sátrapas nos mientan y nos engañen. Así que esta es la lista de los representantes que tienen en sus manos el aprobar o el hundir la reforma. Por favor, no los olviden, Recuerde sus fotos. Pronto volverán por su voto. Andrés Forero, del Centro Democrático. Betsy Yudí Pérez, de Cambio Radical. Gerardo Yepes, del Partido Conservador. Camilo Esteban Ávila, de la U. Héctor David Chaparro, Liberal Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U Germán Rogelio Rosso, Liberal Jairo Humberto Castro, de Cambio Radical Hugo Alfonso Archila, Liberal Jorge Alexander Quevedo, Conservador Juan Felipe Corzu del Centro Democrático María Eugenia López, Liberal Y al cierre de este video todavía no se sabía Si el señor Humberto de la Calle y Juan Carlos Lozada iban a aprobar la reforma Probablemente también le hagan conejo al pueblo y digan que no Pero lo más importante gente es que recordemos a tres sátrapas Efraín Cepeda, del Partido Conservador César Gaviria Trujillo y Dilean Francisca Toro, ellos están jugando con usted, ellos quieren mantener la muerte, ellos quieren mantener a las EPS, recuerden que las EPS facturan, nunca curan. Muchísimas gracias por seguirme en mis redes sociales, soy Urias Velázquez, un abrazo y los espero en Naughty Space.